Amigos estilócratas, ¿sabían ustedes que Jean-Paul Sartre dijo que el infierno son los otros? Seguro en estos días de quedarse en casa, a algunos de ustedes la frase les haga eco. Si quieres saber por qué los demás, sin importar si son seres queridos o no, a veces suelen caernos mal al grado de no soportarlos. Por favor, ve este nuevo video de cliché.